La, la, la, la, Soy amigo de mí, enemí, de la policía Te presento a Saltán, esta noche él nos cuida Mañana chindará, volverá con ganas de más Dejaré descansar al truán un par de días Carretera larga, niebla, la cizalla en la mochila Con el viento en la cara, tú tiras tiras tiras. No hay fin hasta llegar al punto y contar el botín Echar el corazón o el pulmón encima Yo, vida de ratero, todo el día Dando vueltas por tu zona, llegando tarde a la mía Alegre bandolero que solo camina Camino solo y solo lo haré toda la vida Bebo fría, fumo gía, interespacial, busqué saco prendas de astronauta de Louis Vuitton en la Kelly transcribiendo sutras Son la Kelly de tu mamá Kama cama Sutra en el salón yeah. nutringao no de mierda pa' todo lo que valgo muy curado de espanto pero lloro y sangro micros en el cuarto para no paranoico bradicárdico con microinfartos y todos estamos quemados como los talgos como un galgo vivo las noches en bosque las mañanas en el río para Laura y para Dani para mi equipo y mi mamá de nada no les faltará de nada prometido. Yeah. prometido y que se cuiden de lo malo de este lado de la envidia y falsedades de los pasos bidireccionales de este sitio Sitio, que caminen callados y listos. Yeah. Esta vida al estrante bonito.